Bueno pues seguimos aquí en Radio Futuro, 107.2 frecuencia modulada, rtvfuturo.com a través de internet, desde ahí nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Y vamos a seguir con alguien habitual, sobre todo en época veraniega en nuestra emisora. Él es Juan Bustamante. Escritor... Y fotógrafo también onovense. Tienen su haber tres libros de los que hemos comentado ampliamente en nuestra emisora, lo comentábamos el pasado verano, fueron unas grabaciones muy, unas intervenciones muy bonitas, donde nos hablaba a través de sus tres libros de la pareja. Bueno pues vamos a retomar estas intervenciones a partir de hoy, lo haremos en principio cada dos semanas, después ya lo estructuraremos de otra manera cada semana. Pero hablamos del confinamiento, de las parejas y confinamiento, cómo está afectando esta situación a la vida en pareja. Así que le vamos a dar ya la bienvenida, a Juan, bienvenido, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal, don José María? Un placer. Un placer estar contigo, don Juan. Nada hombre, un placer, aquí ya, yo creo que ya es mi segunda casa, podría decir, ¿no? Yo creo que un sí. un saludo también a todo el mundo, a, de, a bueno, toda la gente de Parada y todos los que nos oyen. Exactamente, porque ya llevamos con este, bueno, aunque todavía estamos en primavera, pero ya las temperaturas nos dicen que, que estamos en verano y digo que ya llevamos con este tres veranos aquí en nuestra emisora juntos. Sí, hombre, claro que sí. Vamos a intentar ayudar a la gente, ¿no?, con el tema de... Yo es que en eso, en eso me he especializado, en parejas, es con lo de mi libro, como bien has contado, que ya he intervenido otras veces, y bueno, vamos a ver qué se puede hacer, hombre, a ver si intentamos solucionar esto, ya que lo del virus va para largo, pues a ver si solucionamos esto antes. Exacto. Bueno, pareja y confinamiento. Juan, ¿cómo está afectando el confinamiento a la vida en pareja? Pues mira, eh, esto está siendo curioso porque lo del confinamiento ha venido por un lado mal, evidentemente, para muchas cosas, eso está claro, pero para otras ha venido bien. Y me explico, eh, ha venido bien en el sentido de que ha servido, en el caso de lo que vamos a hablar, para muchas parejas, para darse cuenta de muchas cosas. Si son compatibles, si no son compatibles, si conviviendo funciona, si empeora... ...y eh, evidentemente ha venido mal... ...como ya sabemos para... ...bueno, nos ha quitado la libertad... ...hemos estado todos muy mal en casa... ...porque hemos estado encerrados... ...no hemos podido salir... ...ya vamos empezando a salir, menos mal... Eh, ...y esto ha afectado mucho al tema de las parejas... ...de hecho ahora mismo... ...se están produciendo ya mucha demanda de, de separación, y de divorcio... Eh, ...¿por qué? ...mucha gente se preguntará... ...¿por qué ha pasado esto? ...bueno, eh, hay que darse cuenta de que... ...cuando estábamos con la libertad total... ...las parejas que no iban bien... ...tenían la posibilidad... ...digamos de quitarse del medio... ...es decir, si hemos discutido... ...pues yo cojo y me voy al bar... ...o me voy con los amigos y te dejo en casa... ...que no es para nada la forma de solucionarlo... ...eso está claro... sí ...pero antes hacía eso... ...¿qué ha pasado ahora? ...que con el confinamiento... ...como hemos estado castigados y encerrados en casa... ...hemos tenido que convivir con esa persona... ...con la que no nos llevábamos bien... ...o con la que no estábamos bien 24 horas... ...entonces los problemas... ...los hemos tenido que afrontar sí o sí... ...porque estábamos en casa... ...entonces pues ha sido todo muy complicado... ...por eso porque las personas que han tenido el enfado, la discusión o la pelea... ...pues ha quedado solo dos soluciones, o solucionarlas... ...o tener que vivir con ello cada día, que ha sido terrible... ...y lo que ha pasado con este confinamiento ha sido eso... ...que es donde se han empezado a ver todos los fallos... ...todos los defectos y todos los problemas que había en la pareja. Claro, porque como tú bien decías, a la mínima, bueno, pues nos salimos de casa... ...y evitamos el problema... ...quien evita la ocasión, evita el peligro... ...como se dice... Eh, ...a través de, de un refrán... ...pero ahora no hemos podido evitar... ...el, el enfrentamiento... ...ahora es hemos... ...es que hecho, ahora, sí. esto que ha pasado, lo que ha hecho ha sido... ...ver cómo realmente está cada pareja... ...es decir, ha sido una especie de prueba... ...o un examen... ...de ver si realmente la pareja estaba tan bien... ...o no, entonces claro... Eh, ...como he dicho, como antes tenías la posibilidad de escaparte... ...y digamos, de dejar el problema ahí... ...en stand-by... ...pues ahora no, ahora... Con lo que ha pasado, eh, estabas en casa y si has discutido ese día con tu pareja, es que sigues estando en casa y no puedes irte de tu casa. Entonces, eh, o, o esa persona se iba al salón y la otra se iba a su habitación, pero estáis en el mismo sitio. Entonces, estáis y sabéis que tenéis que solucionarlo porque os vais a tener que seguir viendo. Hoy, mañana, pasado, el otro, dentro de un mes. Y entonces, eso es lo que ha pasado. Y el problema, pues, realmente es ese, que es cuando se ve... ...si la pareja estaba bien o estaba mal... ...ya han salido muchas parejas que ya estaban mal... ...y que evidentemente esto de confinamiento... ...lo que ha hecho ha sido terminar de rematarla... ...parejas que estaban bien, que se han puesto mal... ...y yo creo que en pocos casos ha sido lo contrario... ...de parejas que estaban bien y han estado mejor... ...que los habrá, claro que sí... ...y también parejas que estaban mal... ...y después han acabado estando bien, ¿por qué? Porque o bien el marido o la mujer... ...o el novio o la novia... ...como siempre estaba afuera porque trabajaba, por ejemplo pues no se veían, no compartían cosas juntos, no cenaban juntos, no veían una película. Y ahora como lo han podido hacer, pues a lo mejor ha servido para, digamos, relanzar la relación otra vez y para solucionarse. O sea que por eso digo que han tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, lo que pasa es que desgraciadamente han sido muchos más, o por lo menos es lo que se está viendo en los medios, y eh, que están siendo muchos más divorcios que lo contrario. Por lo tanto, esto está provocando, como decíamos al principio, un mayor número de separaciones, de divorcios. Claro, porque es lo que te he comentado, que es cuando se ha visto si realmente conviviendo, que por cierto es fundamental sí. la convivencia en la pareja, o sea, es el gran... Yo diría que es... Siempre he dicho que tanto las infidelidades como la convivencia son los dos motivos de ruptura de la pareja. Hay muchos más, pero esos son fundamentales. Infidelidades porque, como sabemos, todo el mundo... Eh, a ver, usamos las redes y hay gente pues que no controla y con pues, las redes hace cosas que no debe hay gente que sí, gente que no, por supuesto y eh, la convivencia, que es lo que estoy comentando la convivencia es eso, pues eh, estás con esa persona y ves cómo se comporta, en casa si sí ayuda si no ayuda, si hace de comer, si recoge, si limpia y ahí es donde se ha visto todo, entonces claro ¿qué ha pasado? que ahora de estar dos meses como hemos estado encerrado todo el mundo, pues has visto si esa persona ...realmente es compatible contigo... ...y podéis vivir juntos... ...y ha pasado muchas parejas que no... ...que se ha visto que... ...o bien él o ella... ...da igual, a lo no en sentido... Eh, ...o no te ayudaba, o no hacía de comer... ...o no recogía... ...o lo tenías que hacer tú todo... ...y claro, eso provoca evidentemente... ...pues discusiones y problemas... ...exactamente, se ven quizás más... ...se ponen más de manifiesto... Eh, ...los defectos entre parejas... Yo siempre recomiendo que cuando conoces a alguien y estás con alguien, que si te has pensado casarte, que primero te lleves un tiempo conviviendo con esa pareja, porque tú no sabes lo que te espera en el día a día. Yo entiendo que evidentemente la convivencia es complicada, porque todos los días es lo mismo y es aburrido y es cansado, porque todos los días tienes que levantarte, hacer la cama, hacerle comer, limpiar, recoger... Es todos los días lo mismo. Entonces es verdad que cansa, es verdad que aburre, es verdad que quema... Pero es que la vida es así, es como ir al trabajo. Todos los días tenemos que ir al trabajo y es lo que hay. Pero yo creo que eso no es motivo para terminar con una pareja, para discutir. La vida es eso, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y el irse a convivir con una persona, como ha pasado ahora con el confinamiento, eh, pues es que esa es la realidad. Lo único que ha pasado es que no hemos podido salir, pero la realidad es lo que hemos vivido, que es estar en una casa encerrado con tu pareja y pasando muchas cosas. De hecho, Juan, hay una cifra que aumenta el 30% la terapia de pareja durante el confinamiento, fíjate. Claro, porque date cuenta que, como te he comentado, eh, antes no había, vamos, no suele haber mucha comunicación en la pareja porque cada uno está trabajando, entonces se ven muy poco. Hay muchísimas parejas que solo se ven por la noche, porque él trabaja por la mañana y ella trabaja por la tarde, o al contrario. Entonces, cada uno tiene un horario... ...y cada uno funciona de una manera... ...entonces ¿qué pasa? ...que como no se ven apenas... ...porque desgraciadamente además como está la cosa está complicada... ...no queda más remedio... ...pues ¿qué pasa? Que, ...que no se ven, no hablan... ...no comparten cosas... ...no se siguen digamos conociendo... ...y claro, como no hay comunicación... ...que es también muy importante... ...que ya lo comenté también en, en uno de mis libros... ...pues el problema es que al no haber comunicación... ...se provocan problemas... ...o sea, tú no sabes si la otra persona está bien... ...si está mal... Si está de acuerdo, si lo está pasando bien, si está a gusto, si no. Y eso es una bola que se va haciendo muy grande y que cuando llega el momento, eh, bueno, cuando pues quiere solucionarlo ya es demasiado tarde. Juan, hay diferentes tipos de parejas, la que ya estaba hecha y ahora han tenido que convivir todo el tiempo juntos eh, por el tema del trabajo y la que decidió en el confinamiento juntarse y entonces han, han, digamos, han aprendido a convivir ...o a mal vivir no sé... ...depende de la situación... ...así es, es lo que tú dices... ...ha sido así... Eh, ...lo que ha pasado es que... ...como he dicho antes así más o menos por encima... ...que parejas que estaban bien... ...han acabado mal... ...parejas que estaban mal han acabado mejor... ...y parejas que estaban mal han acabado peor... ...y parejas que estaban bien han acabado mejor... ...o sea, ha habido un, una serie de combinaciones... ...que se han dado con lo de confinamiento... ...y ha pasado un poco de todo... Pero la mayoría, desgraciadamente, eh, sí, la mayoría, desgraciadamente, parejas que ya estaban, como se suele decir, cojeando un poco, pues ya con esto lo ha terminado de rematar. Y la verdad que sí, han sido varios tipos de parejas las que se han formado, parejas que han superado el confinamiento. Yo creo que las parejas que lo han superado, desde luego, son las que más van a durar, sí. porque han pasado lo más gordo, que Es eso, la prueba de fuego de estar con una persona 24 horas sin poder salir, ...sin poder irte a otro sitio... ...y bueno, hablando con tus amigos, vale... ...pero hablando a distancia... ...y por cierto también, muy importante lo que ha pasado... ...todo el mundo, o casi todo el mundo... ...aburridos en casa, ha tirado... ...no solo de comer, eso también... Sí. ...ha tirado de las redes sociales... ...y del móvil... sí ...y también ha salido por ahí, he leído algo de un estudio... ...de que se ha conocido a mucha gente en este confinamiento... ...es decir, que ha habido mucha gente... ...que incluso teniendo pareja... ...que se han dedicado a conocer a gente nueva... ...por aburrimiento o porque ya... con ...la convivencia con su pareja no iba bien... ...así que vamos, las aplicaciones estas de conocer a gente... ...me imagino que lo habrán petado totalmente... Esta, ...este confinamiento, Mira. Juan, ¿los hijos influyen también en pareja que ya... ...bueno, que ya tenían sus hijos... ...influyen en este confinamiento... ...en la relación? El, el tema de parejas con hijos es complicado... ...porque eh, yo, bueno, yo ya lo viví en su momento... Y es difícil, porque si es verdad que los hijos, claro, tienen que ver, no tienen la culpa, ni mucho menos, eso está claro. Pero es cierto que la relación gira en torno a ellos, porque cuando sales con una persona con niños, no es tú y ella, sino es o él, es tú, ella y el niño o la niña. Entonces, eh, sí que ha tenido que ver también, porque claro, si estás conviviendo con una persona que tiene un hijo que no es tuyo, que es otra persona, eh, bueno, a veces puede hacer perfectamente. Pero sí es verdad que es una situación más difícil, eh, porque ya sois tres personas, además estamos hablando de un niño que los niños además necesitan salir más que nosotros. Los niños en casa pues se aburren, se alteran y sí que también han, seguramente han provocado problemas de que hay gente que ha acabado o parejas que han acabado discutiendo, rompiendo, porque claro, no por el niño ya digo, que no tiene culpa, pero sí motivado por lo que ha pasado con el niño. Entonces, bueno, es complicado el tema de parejas con niños. Por supuesto se pueden tener y puede ir bien, pero sí es verdad que es una relación más difícil de llevar. Bueno, Juan, ya tenemos el problema sobre la mesa. ¿Qué soluciones le podemos dar antes de llegar al divorcio total o a la separación total? Bueno, yo creo que la solución sería, pues, eh, primero reconocer ambos ...los problemas que haya habido en el encierro, por llamarlo de una manera... ...que los dos pues, reconozcan lo que han hecho mal... ...que los dos pues, se sienten a hablarlo... ...que tomen una decisión conjunta y que... ...bueno, yo creo que lo mejor que pueden hacer es decir... ...oye, pues mira, ahora que hemos estado conviviendo juntos... ...y hemos aprendido a estar el uno con el otro de verdad... ...porque antes no estábamos juntos, antes estábamos cada uno haciendo... ...nuestra vida porque íbamos al trabajo y nos veíamos menos... ...ahora sí que hemos estado viviendo juntos y ahora sí que nos hemos conocido juntos... ...pues eh, oye, si tiene solución, pues se debe de solucionar... Ahora, ...sentarse, hablarlo, reconocer las cosas, cambiar lo que haya que cambiar... ...o modificar eh, cada uno lo que haya hecho mal... ...y esto ha servido eso, ha servido de prueba, de, de ver si realmente se puede... ...seguir adelante o no, en otros casos hay gente que no bueno, querrá no o que no podrá... Pero si tiene solución, pues es el momento de solucionarlo después de haber hecho este examen. Y si no tiene solución y si han visto que conviviendo pues no merece la pena, que no han estado bien y que realmente no eran el uno para el otro como pensaban, pues oye, aunque sea duro y triste, pues tomar cada uno su camino. Yo creo que siempre es mejor. Eh, a ver, las decisiones hay que tomarlas eh, que te venga bien en el sentido de, oye, que sea lo mejor para los dos. Y si es mejor estar por separado, ...pues para que alargar algo que no funciona, ¿no? Entonces, pues lo que hay que hacer es eso... ...es prácticamente analizar todo lo que ha pasado... ...hacer una especie de resumen... ...de lo que ha sido el confinamiento... ...y si tiene solución, solucionarlo... ...y si no, pues empezar una nueva vida... ...que tampoco pasa nada. No, claro que no. Eh, Juan, también hay otro tipo de pareja... ...que me gustaría comentar... ...las relaciones a distancia... ...en esto del confinamiento ha sido un problema... ...parejas que viven en distintas provincias... Parejas que han vivido en distintas localidades, eh, no nos podíamos mover, mover de, loca de una localidad a otra hasta hace poco, todavía no nos podemos mover entre provincias. Esto también es un tema un poquito complicado, ¿no?, para mantener una relación durante tanto tiempo. Bueno, yo el tema de la relación a la distancia, eh, la verdad es que yo tengo mi opinión, porque yo también la he vivido. Sí. Y, a ver, yo voy a comentar lo que pienso, porque lo he vivido en sí. A ver, las relaciones, evidentemente, si tienes tu pareja de hace dos años y de repente has tenido que estar, como tú dices, porque está ahí en diferentes ciudades y ahí cada uno en un sitio, en diferentes pueblos, sí. a ver, el confinamiento y el no poder verse no es motivo de romper. Sí. Pero es cierto que desgasta, es verdad que es complicado, es verdad que le está alejado, enfría la relación, porque no es lo mismo verse por videollamada que en persona, evidentemente, no tiene nada que ver. Yo no soy muy partidario de la relación a distancia, a ver, por supuesto, las hay que funcionan, que va bien, pero yo que ya probé la experiencia, yo prefiero de una relación de personas que se puedan ver y no es lo mismo además que estés confinado con alguien que está en tu mismo pueblo, en tu misma ciudad, que alguien que está a 100 kilómetros. Porque mira, todos sabemos que hay gente que ha hecho trampa y cuando no se podía salir, ha salido supuestamente a sacar el perro, a comprar, pero en realidad se ha ido a casa de la novia, sí. o el novio. Entonces, por eso te digo que habiendo estado con el confinamiento, eso se podía hacer, pero si la tienes a 100 kilómetros de distancia, no lo puedes hacer. Entonces yo, bajo mi punto de vista, lo que he vivido, yo siempre he aconsejado que se intente tener relaciones con una persona, o sea, que se esté con una persona que tengas cerca o que la puedas ver, que sea, si puede ser, de tu mismo sitio o que esté muy cerca, porque claro, eh, la distancia siempre acaba enfriando la relación, siempre. Porque no es lo mismo salir de tu trabajo y decir, me voy a ir a tomar algo contigo, te paso a recoger, que esa persona esté a 100 kilómetros y cuando tú sales de tu trabajo, tú no puedes ir a buscarla a tomar algo. Entonces, son pequeñas cositas que ya digo que pueden funcionar relaciones a distancia, claro que sí, no digo que no. ¿Sí? Pero no es lo mismo tener a alguien a distancia que tenerlo en tu, mismo, en tu misma localidad. Es todo mucho más fácil. Pero fíjate que hablábamos antes de tener a la persona cerca durante el confinamiento que producía problemas y los mismos problemas se pueden producir por tenerla lejos. Sí, realmente cuando los problemas están, es verdad que te pasan tanto cerca como lejos. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande. Si tú has discutido con tu pareja y la tienes en la misma ciudad, tú puedes quedar con ella o con él en persona y en cinco minutos verlos cara a cara y hablarlo en persona, que es como debe ser. Pero si has discutido. Con alguien que está a 100 kilómetros, uh -huh. le puedes ver por videollamada, pero no es lo mismo. ...que uh -huh. tú, en persona, le puedes abrazar, le puedes dar un beso, y entonces todo se relaja y se soluciona mucho mejor. Entonces, claro, una discusión por teléfono a una discusión en persona eh, es completamente diferente. ¿no? Esto es como cuando ves el fútbol, no es lo mismo verlo por televisión que ir al estadio y verlo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí es más o menos igual. Entonces, por eso digo que en relación a distancia se pueden tener, claro que se pueden tener, pueden ir, también pueden ir, pueden funcionar, por supuesto, pero. Si la tienes con una persona que puedes ver, todo es mucho más fácil, todo es mucho mejor. Y en caso de que haya, como tú dices, discusiones, pues también se puede solucionar de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Bueno, pues Juan, eh, ¿algo que añadir a todo esto que hemos comentado de parejas y confinamiento? Pues nada, yo espero que, hombre, que la gente lo solucione, que no le den mucho trabajo a los juzgados. Sí. Que yo creo que ya hay bastante, <ríe> hay bastante ruptura y bueno, eh, lo que he comentado antes que si todo este confinamiento les ha servido a muchas parejas para darse cuenta de que no son compatibles pues oye, no pasa nada, que empiecen una nueva vida que es lo mejor para los dos porque alargar algo que no funciona pues yo creo que es necesario y si ven que si sí tiene solución, pues oye, que lo solucionen y ya digo, yo creo que esto ha venido bien para muchas cosas, para darnos cuenta de un montón de cosas, para pensar para reflexionar sobre todo y nada pues esperemos que no tengamos que estar otra vez encerrado tanto tiempo y bueno a ver si es posible y consiguen todos los jueces agilizar los divorcios esperemos que no haya muchos pero creo que sí me temo que va a haber muchos uh -huh. y a ver si puede ser que no que no pase algo más de esto bueno juan pues muchísimas gracias por acompañarnos Buena, en este Un placer como siempre estar por aquí y bueno dentro de la semana que viene o la siguiente nos volvemos a encontrar vale sí. Sí, dentro de dos semanas prepararé un tema interesante. Lo voy a avanzar ya, sí. por, para que la gente ya vaya cogiendo sitio. Vamos a hablar del de tema de las parejas tóxicas o las personas tóxicas. ¿La ¿Quiénes son las personas tóxicas? ¿Cómo identificarlas y qué se puede hacer? Así ah. que yo no me lo perdería, muy interesante. ¿eh? Pues estupendo. Yo no me lo voy a perder desde luego. <risas> no, recomendado que no, porque además desgraciadamente hoy hay muchas personas así hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Exactamente, con estas personas tóxicas o parejas tóxicas, que de, que de todo hay. Juan, pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Bueno, nada a vosotros, un abrazo para todos y a pasarlo bien y cuidado con el calor. Cuidadito con el calor. Muchísimas gracias.